Señora ministra, senadora Orochategui. Es verdad que desde que asumió su cartera la, el, el tema de la naval ha sido una cuestión recurrente en su, en, su, en su agenda. Usted ha podido hablar, ha tenido ocasión de hablar con prácticamente todos los agentes, incluso, y aunque no sea mérito de su ministerio, ha hablado también con el comité de empresa. Eh, la cuestión es, y es cierto que siempre ha, tenido, ha hablado con, de la naval con buena cara y con buenas palabras, pero con muy pocos resultados y muy pocos hechos, de verdad. Eh, ahora tiene usted la oportunidad ante esta Cámara de hacer algo, algo que es importante para los intereses de la naval y para, para los intereses de la industria española en general. Eh, ¿Estaría dispuesta a admitir que realmente ¿No existe ningún problema jurídico para que la Naval sea comprada entre el Gobierno de España, el Gobierno vasco, la Diputación, por ejemplo, de Vizcaya, encontrado un acreedor, o, perdón, un inversor, un inversor privado minoritario? Y si todavía no estuviera convencida de que eso es posible y es legal, ¿estaría dispuesta a ir con el Comité de Empresa de la Naval a Europa a preguntarlo directamente? Gracias.